Eh, ahora mi compañero Luis va a tomar eh, datos para que los que queráis preguntar lo vayáis pudiendo hacer en el mismo momento, ¿vale? Bueno, tenéis... Hola. Ante todo quería saludar especialmente a Jun Quiñonero Que hace muchos años que la conocí cuando acababas de publicar el libro de las donas del Hicieron los trabajos forzados, en concreto en Canarias En las, en, en las pistas del Teide estuvo mi, mi cuñado Manolo de Cos, hermano de Jesús El hermano mayor él, La semana pasada justamente le hemos hecho un homenaje póstumo aquí Porque él falleció en septiembre y pusimos unas imágenes con testimonios de él eh, justamente contando en aquella ocasión vamos en aquellos trabajos que él tuvo que hacer las pistas de Teide en, en Vilaflor él estuvo trabajando allí en Vilaflor y entonces contaba algunas en fin, eh, de las circunstancias tan terribles en las que y lo, y lo que él vio allí, lo que, en fin, lo que tuvo que, que contar algunas cosas en un pequeño documental que pusimos a ah, y, y luego también quería por, eh, preguntarte que aclararas un poco porque antes has hablado de que Aznar había dado indemnizaciones o algo así quería la... no. ah. es que, que aclararas un poco eso de que habías hablado de Aznar y de los, eh, de los que sufrieron en los campos de este año los españoles sí eh, eh, no, no era nada eh, se estableció por el gobierno alemán el, las indemnizaciones a las personas que trabajaron en los campos de concentraciones para las empresas alemanas, para Mercedes, etc. Entonces, claro, dentro de esos campos de concentración también se encontraban españoles. Y en eh, el 2004, sí, y, pues el, el, a, las, a las personas que se les, se, o sea, cuando se estableció en hacer esas indemnizaciones, él... Insistió y se puso en contacto con el gobierno alemán para que los españoles lo recibieran. Claro. <risa> está, está documentado, no sé la fecha, pero en, en 2004, 2004 o así me parece que fue. En el 2004 fue el gobierno francés el que, como habían sido hechos prisioneros en, en Francia, eran, estaban uh, eh, militarizados en, en las compañías de trabajadores extranjeros y fue el gobierno francés el que indemnizó a los huérfanos de aquellos españoles que en esa época tuvieran menos de 21 años, o sea, que fueran menores de edad y que hasta entonces, hasta el 2004, no habían cobrado absolutamente nada, ni pensión de orfandad, ni de viudedad, ni nada de nada. Y entonces el gobierno francés les dio en el 2004 una eh, indemnización. De aquí de España no han recibido nunca nada, jamás. No, no. Pues, y esto igual no se o las Mercedes el, se pagó a medias no sé exactamente los importes ni nada de esto pero sí que se estableció por parte del Estado Alemán el, el hacer esa compensación, esa indemnización a las personas que trabajan yo tengo la noticia de de 2000, que tengo también de 2004 no, no sé, pero vamos no es que Aznar lo pagara es que eh, precisamente además se insistió y se ha tomó la molestia de estar pendiente de que pudieran cobrarlo los españoles que, al, que podían cobrar. Y luego también con la a, abogada quería comentar, porque nosotros también en el año 2008 pusimos una querella en la Audiencia Nacional para eh, extraditar a cuatro nazis que habían, en, en ese momento estaban como apátridas porque Estados Unidos les había quitado la nacionalidad al enterarse de su pasado nazi y entonces se presentó una querella en la Audiencia Nacional, en la Sala Quinta, fue admitida a trámite por el juez Ismael Moreno. Y eso fue en el verano, en el verano del 2008. Dos años después, creo que fue en el 2010, eh, llamaron a declarar a, do, a dos supervivientes, uno asturiano y otro cántabro, que habían estado en Matausen. Eh, declararon, y bueno, sabían todos los medios, tal, pero poco tiempo después... Bueno, seguíamos esperando que a ver cuándo se extraditaban, iban pasando los años, no, no, aquí no se movía apenas nada, iba todo muy lento, mientras tanto Alemania reclamó a uno de los nazis, le llevaron a Alemania y le juzgaron allí, se nos adelantaron, o sea, nos le quitaron, y, porque allí las cosas van mucho más rápido, y sí se hizo justicia, y le condenaron. Pero de, de los otros tres, uno se murió, porque claro, era gente ya de muy avanzada edad, y finalmente con, al anularse el principio de justicia universal en España, quedó archivado el caso y Santas Pascuas, ahí terminó todo esa es la, la justicia que seguimos esperando yo voy a aprovechar para, para hacer un comentario sobre la importancia que tiene la acusación particular y popular en este país que es otra de las reformas, la eliminación de la acusación popular 2014 eh, hay causas la fiscalía ha tenido una posición cambiante a lo largo de los años en las distintas causas que se han tramitado a la Audiencia Nacional, pero la, en la mayoría se opone. Pero no, no nos podemos olvidar que la fiscalía es un órgano jerárquico y me da igual el gobierno de ahora que el de antes, que el de antes que el que venga. Hasta ahora en este país ninguno lo ha, ha hecho nada ni ha impulsado que se investiguen. Y si la fiscalía, si la acusación pública, se opone a una investigación, solo queda esa acusación particular o popular. Pero la particular, que es la víctima en concreto, salvo gente valiente como los que tenemos en esta mesa y que dedicados a, a, a estos temas, son, lo sabéis, muy dolorosos y muy difíciles. En cambio, en el marco de una organización amparados con, con una organización que impulse que los abogados de la organización lleven eh, la carga de, de la investigación o de solicitar pruebas ante la, si no oposición, quietud de la Fiscalía, es como, como van avanzando. Es evidente es uno de los. De, no es anulación, reformaron la ley, pero reformaron la ley y vamos a seguir trabajando y estamos en ello para presentar nuevas proposiciones de ley en las que se vuelva a reformar el principio de justicia universal. Y antes o después se tiene que conseguir. Voy a recordar ahora a Carly, a Carlos de Flepoy, después de la reforma en 2014 organizamos un acto en el Congreso en el que había diversas mesas redondas, una de políticos, otra de catedráticos, profesores de derecho penal, otra de organizaciones de, de defensoras de derechos humanos distintas, y todo el mundo condenaba la reforma de la justicia universal el partido político que en aquel momento eh, la, obviamente la llevó adelante. Y Carly termina allí diciendo, es un gran día mira qué feliz nos vamos a ir de aquí, porque si todos los que estamos hay políticos, abogados, fiscales, jueces miembros de organizaciones de derechos humanos todos queremos que se reforme y todos estamos convencidos de hecho, esto se va a reformar otra vez todavía ya hace cuatro años pero yo soy así también positiva y antes o después se terminará reformando yo también quiero saludar a Yum. no sé si se acuerda pero compartimos mesa en Rivas, Bacía, Madrid, junto al Almudena Grande, en defensa de la mujer, en los días esos de la mujer. Y también saludar el trabajo que estáis realizando, que son los mismos temas que venimos defendiendo en la asociación AGE, de la que soy delegada en Francia. Y a ver si aunando esfuerzos terminamos por derrumbar completamente los muros del franquismo que todavía siguen encerrando nuestra sociedad. Dicho eso, quiero precisar que yo nací en plena guerra civil y fui una de esas niñas de la guerra que pasaron la frontera en, con Francia en febrero de 1939. Dicho esto, también quería dirigirme al... ¿cómo te llamas? Sol. Sol. Que cuando has hablado de los niños raptados, darte una información que tal vez no tienes, y es precisar que en los campos de concentración de Francia, donde yo empecé mi vida, también se raptaron niños españoles, porque la falange entraba por esos campos como por su casa y eso en lo tenemos documentado y pienso que podemos comunicarlo en un mismo esfuerzo, como decía antes para que se rompa al fin lo que fue ese murro, esa chapa de plomo del franquismo porque Parece es que es el momento de unirse más que nunca, viendo cómo se están levantando las extremas derechas por toda Europa. Y yo, eso es algo que, me, que no puedo. Hay que luchar. ¡Vaya! Voilà. Simplemente eh, confirmar esa. Esa información la, la tenemos, lo que no tenemos es cuantificados los, los, los niños es. y las circunstancias eh, concretas, si, si tú las tienes pues encantada de El de problema de es el mismo, es como hablamos de la frontera que algo claro. lo sabemos, tenemos algunos nombres ya. Y, eh, pero poner, sí. pero cuántos en realidad. Claro. Es que me parece que es el deber de este Estado claro. de saber cuántos niños el Sí, así es porque muchos de los niños marcharon al extranjero. Algunos están no ahí marcharon. y otros.. Claro, y después volvieron, pero volvieron secuestrados por la propia falange y, y, y los eh, volvieron a meter en, la, en este país. Efectivamente, un año Claro que sí. Solo por el hecho de exilio, pero también porque al regresar a los 18 años vino la BPS a por mí, pasé una noche con los de esos señores de la gabardina y del sombrero y después me metieron al servicio social de la mujer que viene a hacer lo que ha dicho yo, el patronato ese que era endoctrinamiento fascista y nada más con papeles retirados, imposibilidad de retornar a Francia sin secuestro Hola, buenas tardes me llamo Floren Dimas, eh, pertenezco también a AGE, soy delegado en la región de Murcia, también pertenezco a Podemos y también estoy en la asociación ANEMOI, colectivo de militares demócratas de España y de la asociación civil Milicia y República, de la cual también está aquí nuestro presidente, que, en avenido, que es el, el exteniente... De, del arma de ingenieros eh, Luis Gonzalo Segura, expulsado de las Fuerzas Armadas, precisamente por denunciar la impunidad en las Fuerzas Armadas. Yo quería destacar, primero felicitar a los convocantes de esta estupenda eh, mesa redonda y a todos sus componentes, y dar también las gracias a Podemos por haber puesto aquí toda la infraestructura. Y quería señalar, me de pie para que todos sí, nos veamos, es que me y que a mí quería señalar. Eh, pues un poco apuntando y reforzando lo que se ha dicho aquí en la mesa que, que creo que es la idea o una de las ideas fundamentales con las que nos deberíamos de ir de esta, de esta reunión y es la importancia de la, de la impunidad para comprender el momento actual español o sea, no hay, ning, no hay una separación, no hay un divorcio entre la impunidad del franquismo y la impunidad del año 2018 si la impunidad del franquismo no se podría entender lo que está sucediendo actualmente en España. Por eso, como muy bien se ha dicho en esta mesa, el tema de la impunidad no es un tema que afecta únicamente a las víctimas del franquismo, ni a las personas que estamos sensibilizados. Afecta a toda la sociedad española, porque ya, ya la impunidad del franquismo, que empieza a partir de la muerte de Franco, aunque los hechos son muy anteriores al inicio de la guerra civil, son percibidos por la sociedad en su colectivo como el silencio. Es algo como si no hubiera pasado. Entonces, claro, es muy fácil la impunidad sobre los crímenes que nadie conoce. Por eso es tan importante al propio tiempo, o sea, para reivindicar la lucha contra la impunidad, hay que reivindicar antes el reconocimiento de los crímenes franquistas, si no, una cosa no lleva a la otra. Y para qué, para terminar. Y para que entendamos el momento en que nos encontramos, habrá que señalar una serie de incoherencias que se han producido en nuestro país. Estamos como estamos también gracias al desmontaje que se ha hecho de una ley que era manifiestamente eficaz y eficiente. Que era la ley de justicia universal, como muy bien ha señalado. Pero ¿quiénes han sido los que han desmontado la ley? Partido Socialista y Partido Popular. El primero, es decir, parece ser que se, se sustenta la idea de que es el PP no, no, la empezó el PSOE en su última etapa de gobierno fue el primero que puso condicionamientos y excluyentes para el ejercicio de la lucha contra la impunidad y sobre esa alfombra que el PSOE extendió anduvo después eh, mejorándola, o mejor dicho, empeorándola el Partido Popular por eso se han ido retirando se han ido sacando fuera del terreno eh, judicial unos temas que de no haber Partido Socialista y luego el PP haber creado esos, esos, eh, esa, esas exclusiones, hubieran seguido naturalmente su proceso judicial y ya hace años que se habían producido sentencias condenatorias sin duda alguna. Es decir, pienso que es muy importante que sepamos quiénes son los agentes responsables de la situación que tenemos en este momento, porque además esto nos lleva a otra incoherencia de que acabo. La incoherencia que representa para el el grupo socialista en el Parlamento la reciente presentación de una proposición de ley por la cual intentan realmente es una proposición de ley de autocorrección de la ley de la memoria histórica de la que no se ha hablado aquí pero ha estado eh, campe, campando en la idea general es decir, una ley de la memoria histórica que todos conocemos cuáles son sus carencias que tiene algunas cosas positivas pero que las importantes no las contempla no da solución y además sirven de coartada o han servido de coartada para al tribunal el tribunal eh, superior perdón caramba, el, el, el órgano supremo de justicia el tribunal, el tribunal, el tribunal, el tribunal supremo eh, ha servido de coartada de coartada para el archivo para primero se ha creado una jurisprudencia que es el gran problema no dicho aquí el gran problema que tenemos para el ejercicio de la justicia universal, para los restos de la justicia universal, es ese, eso que acabo de decir precisamente. Es decir, que hay jurisprudencia de archivo. Y entonces, todas las iniciativas que se han hecho de, después de esa jurisprudencia van todas a vía muerta, todas al sobreseguimiento y al archivo. Y van a seguir yendo. Pero pienso que igual que van a seguir yendo, ya sabiendo de que no van a tener viabilidad judicial ninguna, porque ya hay jurisprudencia, y contra eso no se puede luchar, es imposible, pero la propia, el propio ejercicio de la demanda, perdón, la demanda no, de las querellas que se están presentando, tiene un aspecto muy positivo, y yo animo a que se sigan haciendo, porque eso crea una conciencia social, a través de los medios de comunicación, de que el elemento obstruccionista es la propia, eh, el propio sistema judicial, ilegal, español que tenemos aquí. Nada más y muchas gracias. gracias. Yo creo que podéis ir contestando también vosotros que tenéis cosas que decir hasta que se os ocurra alguna pregunta. Bueno, Pinas, les pues, he dicho muchas cosas. Eh, eh, yo sí separaría los ámbitos eh, de los tribunales del legislativo no es que no vaya a salir a causa por la jurisprudencia, porque mmm, puede ser. Las reformas hay que trabajarlas en el Parlamento y ese es su ámbito. Y la jurisprudencia no solo no tiene por qué ser un impedimento, sino que incluso, y no hacemos un buen análisis jurisprudencial, las dificultades que plantean pueden fundamentar reformas, que es lo que ha pasado a Justicia Universal. Como la ley permite, como, como los tribunales aplicaban la ley que estaba y no se puede hacer otra cosa, la invirtieron. Pero todo puede permitirse. Una buena reforma. Y sobre lo que puedo, o no, bueno, el Tribunal Supremo respecto pues, a los crimen del está la resolución del 2012. No sé si te referías a esa o no. Eh, supongo y ahí la tenemos. Pero es que da lo, da lo mismo no da lo mismo. Pero si se puede, se va a intentar, yo creo que con jueces valientes y, y al margen del ámbito actualmente, si se puede... Los tribunales españoles tienen que aplicar normas internacionales y jurisprudencia internacional, y hablamos de crímenes internacionales. Lo que no podemos admitir es que sigan poniendo que una tortura fue un hecho aislado una noche en un sitio, como si Miguel Niño apareciera ese día por aquí por pues, primera vez en su vida y el último, porque no fue así. ...porque no es un asesinato de una persona o un crimen aislado... ...hay un contexto, es un crimen internacional... ...y lo que tenemos que exigir a los tribunales nacionales... ...que apliquen las normas internacionales también... ...y antes o después, con cambio de ley, sin cambio de ley... ...son ámbitos diferentes de justicia universal... ...desde las acciones judiciales que se desarrollan en España... ...actualmente por los crímenes del franquismo... ...no aplicamos justicia universal porque son hechos cometidos en España... ...sí en Argentina son ámbitos paralelos que deben de concurrir pero distintos y, y cada cual, cada ámbito tiene sus mmm, dificultades y hay que afrontarlas en los distintos ámbitos pero yo creo que, que sí que avanzará ese poder antes ¿no? después y lo vamos a ver todos los que estamos ahí. <risa> yo también lo <risa> <yo>, creo <yo, risa> no, quería, quería aclarar este asunto porque es verdad que es uno de los temas sobre los que está girando las posibilidades o las no, posibilidades de acceso a la justicia. La resolución del Tribunal Supremo del eh, 2012. ¿eh? Esa es una resolución en el proceso a Garzón, es una resolución que escupa a Garzón, ¿eh? eh, pero que plantea que los procesos. Que él había iniciado, no había lugar a ellos porque estaban prescritos y porque estaban amnistiados. ¿eh? Eh, el problema es que existe esa jurisprudencia pero también existe una jurisprudencia internacional que ha afirmado que los crímenes contra la humanidad ni prescriben ni pueden ser amnistiados y existe otra jurisprudencia de ese mismo tribunal supremo relacionada con el proceso argentino a la que me he referido yo antes que explica que eh, eh, las leyes eh, argentinas de impunidad o sea, la ley de obediencia de vida, etcétera, etcétera no son aplicables a crímenes contra la humanidad y eso lo dice también el supremo eh, español y dice también que no prescriben entonces hay jurisprudencia en todos los sentidos ¿eh? y se trata de cómo se trabaja para hacer eso y no solamente eso también el Tribunal de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha llamado la atención a España diciendo que su ley de amnistía sí, sí. es contraria al derecho internacional de los derechos humanos blanco sobre negro y el informe de Pablo de Grey sobre el cumplimiento de los derechos humanos en el Estado español le pide al gobierno español eh, o la modificación de esa ley ...o una interpretación que excluya los delitos de lesa humanidad de ese tipo de ley. Eso es lo que nosotros llevamos al Congreso, nosotros llevamos al Congreso una proposición de ley que tenía renglón y medio... ...que decía, exactamente no se puede aplicar la ley de amnistía, no entramos a valorarla. Decíamos, no es aplicable a crímenes contra la humanidad... ...según se recoge, recoge en la ...prudencia internacional, etcétera, etcétera... ...eso, a eso es a lo que votó en contra el Partido Socialista... ¿eh? ...que no se lo perdonaremos en su vida... ...ese es el asunto... ...entonces, efectivamente, ¿eh? si nosotros generamos un movimiento... ...es para conseguir que a eso se le dé vueltas... ...hablando de legislación... ...y visto que acabo de encontrar que tengo... La, eh, el auto por el que un juez que se llama Pedro Antonio Domínguez Morales decide que mi querella contra eh, Billy el Niño debe ser archivado. Hoy voy a leer los motivos para que se entienda por qué se si hay con esa jurisprudencia o sin esa jurisprudencia la posibilidad de moverla porque es absolutamente insostenible. Dice usted eh, eh, digamos señor, que ¿eh? <coughs> se han examinado el escrito de querella presentado y la documental que se adjunta, ¿eh? Y a la vista de los ya apreciado en la audiencia nacional en del auto 30 de abril de 2014, en el rollo no sé cuántos, procede a declarar en aplicación del artículo 131 del Código Penal la prescripción de los hechos. A mayor abundamiento, los hechos no constituyen delito de esa humanidad, por más que los hechos descritos en ella constituyan delitos de tortura a detenidos por un grupo determinado, aislado y concreto de funcionarios policiales, al no constar que las mismas fueran parte de un ataque sistemático y organizado de ataque a un grupo de la población. Se está hablando ¿eh? de... Un, eh, de algo aislado cuando existían, tribunales especiales de represión política, una policía política especializada en la persecución de los... cuando eh, te tienen ¿eh? en, en Argentina 62 querellas contra Billy el Niño. ¿eh? Y, eh, y es una, un, un hecho esporádico de un eh, funcionario eso jurídicamente es insostenible y no se juzga porque no se puede juzgar y, y, eh, y, y, y no condenar a una persona que ha, que ha llevado adelante ese tipo de, de acciones que es uno de los crímenes internacionalmente reconocidos como algo que ofende a la, a la humanidad entonces, claro que hay recorrido en el en el, en el terreno jurídico es más, ¿eh? desde mi punto de vista, el principio y el fin de todo el recorrido es el jurídico ¿eh? de los tres principios de verdad, justicia y reparación verdad, la que yo quiero es una verdad jurídica, no quiero que se escriba una historia oficial del régimen franquista, yo quiero que esa verdad jurídica diga que el régimen franquista eh, franquista fue un régimen criminal fascista y que eso eh, nos no evite permitidos. tener que soportar fundaciones Francisco Franco, condados de Franco calles mm, dedicadas a criminales de guerra, fundaciones etcétera, etcétera que el supuesto del Estado financiando ese tipo de cosas esa es la verdad que yo quiero y la reparación que yo quiero es que anulen mi condena porque yo sigo siendo un delincuente y a mucha honra ¿Eh? A mucha honra porque soy un delincuente por enfrentarme a un dictador asesino. Esa es la que las, las, las víctimas y esas dos cosas solo se consiguen con justicia. Con justicia. La gente que piensa que este proceso se puede eh, resolver por una comisión de la verdad... ¿Eh? o por una reparación de 8 duros Ana, a, a nosotros nos dieron una no, reparación ni, ni, ni de qué era creo que la recogieron 18 personas 18 presos políticos porque era un insulto ¿eh? que piensen que se puede a gente que ha estado seis años de su vida en la cárcel como es mi caso y otros que estuvieron veintitantos años en la cárcel que se les puede eh, eh, reparar a partir de darle eh, eh, un dinero es la peor de las ofensas que nos han hecho. Exacto. Un titulito que decía usted defendió la democracia y nos lo dio gente que estaba debajo de la cama en el mismo momento que a nosotros es, nos Y esa banda, sin vergüenza, son los que hoy, hoy están sirviendo este país. Eh, preguntarte, porque has hablado del de trabajo esclavo y de las empresas de Libes Yo creo que fue antes de ayer, estuvimos reunidas hablando, y yo tengo el convencimiento, visto desde afuera, que para mí la, la memoria histórica es algo sentimental y, y no soy nada experta. Visto desde afuera, no lo entiendo, es decir, yo no puedo entender lo que estáis diciendo. ¿Por qué un Estado democrático no, eh, no hace una reparación algo tan evidente y tan claro como que hay gente en fosas, ha habido torturas? Y eso me ha llevado a pensar que hay algo detrás de todo eso. De mujer, está que está construido sobre el sobre nivel 35. Y con la condición de que no se tocara el aparato de Estado de la dictadura claro, que era la garantía de continuidad del nivel y 38 no hay ningún misterio porque realmente es, que es si tú no lo miras bajo ese punto de vista es que no tiene lógica entonces ese ¿Es lógica. Claro esos que... patrimonios eh, eh, incrementados gracias a la incautación de empresas, de terrenos de... de, de en un tremendo que se en la, en la guerra. Todo eso tiene que ser la causa. Y tocar eso, este, los que lo estáis tocando de una manera, eh, digamos, más, más oficial, y los que nos acercamos, tocar eso es que estamos metiendo el dedo en el ojo del poder económico de este país. Es mi, mi percepción que lo, que lo comentábamos. Nada más. Y este, cuéntese un poquito, porque leí en una ocasión una lista de las empresas. Que era pagando, ¿eh? que emplearon tu mano de obra esclava, era impresionante, empresas y el propio eh, la propia iglesia los propios ayuntamientos, el ejército, pero principalmente lo que más adelante es eh, estas empresas que se han lucrado, porque son pues, eh, dragados y construcciones es la cense pues eh, viene derivado de las empresas que estuvieron construyendo el, el canal el, vamos, una de las empresas una de las, de las obras el canal de Bajo aquí entre canales y ahora que ahora desaccionan, era el otro de los que estaban construyendo el canal de, de, de los presos eh, OHL es eh, la, la de Duarte que, que estuvo construyendo Nueva sí, York sí, sí, con sí, el, sí, la, sí, la, sí, la famosa sí, la sí, imagen, sí, la sí, fotografía sí, esta que sí, tiene pues después. Sí, por, por eso era la discusión que tenía yo con Carlos, con Carly, porque él como era además tan tremendo, decía, no, no, vamos a por estas. Y decía, es que tenemos miedo de cepillarnos toda la querella Argentina si tocamos esto. Porque tú puedes tú puedes ir contra contra vivir el niño eh, como hacen así, pues da igual pero si de casualidad va la cosa para adelante y vienen a por Florentino, vienen a por Ascoplovic, etc. Eh, y sale todo esto a la luz y empiezan a, a sacarse todos los flecos Ay, bueno. pueden coger y hacer con su llave y clac y dice, cierras eso, ya sabemos el poder que tienen estas empresas. Entonces, ahí estaba la discusión, por eso se si nos fue retrasando, se nos fue retrasando, porque nosotros decíamos, vamos a por las estatales, que bueno, porque tú le dices a ENA que los, el, el aeropuerto de, de Avilés empezó a construirlo los, los presos, que la base aérea de, de, de Villanubla está hecha con los presos del el aeropuerto de no sé qué, y te dice bueno no sé qué no sé cuánto pues eso sale ahí a la luz y todo eso pero como al final eh, bueno también eso es un tema jurídico sobre la posibilidad de reclamaciones o no por parte de los herederos o sea directamente los, los que tienen derecho Exacto. a una indemnización es la víctima entonces ahí entra eso pues un, un juego que bueno pues, eh, nos daba mucho miedo o sea, a Carlos no pero no, nosotros, no les daba miedo más. nada. Pero nos daba sinceramente o sea, un terror horroroso de que nos pudiéramos cepillar la querella, además, porque estaba queriendo eh, una actividad eh, en ese momento, pues eso, persiguiendo a, a Martín Villa, etc. Entonces dijimos, vamos a dejarlo y vamos a abordarlo más adelante. Pero sí, efectivamente, si es que todo lo que hemos estado aquí hablando tiene. Eh, un hombre que se llama dinero el robo de, dinero. De, de niños se acabó con dinero eh, sí, sí, los sí, trabajos sí, sí, sí. porque eh, bueno una de las cosas al final como era tan rentable eh, los presos o sea lo que se ahora del trabajo de los presos pero el mismo trabajo que estaban haciendo los presos políticos acabaron haciendo también los presos comunes porque es que es un chollo sí. ¿no? tú no tienes que, tú no lo pagas encima dice, la manutención me la paga la empresa que está y encima voy a cobrar de ellos una parte, pues son las ETTs actuales de Andeo, que es el origen. Sí, sí, sí. además un trabajador lo que decías, tranquilo, muy... No, tranquilo, tranquilo, no, no, no, tranquilo, no no no. Un... no, no, no, tranquilo, no, no, no, pero como al final tienes esa impunidad de utilizar la fuerza pues te pegan un carrotazo, te dejan doblado, o te, deja, o te sacan de allí y dicen... que otra de las cosas que el, la situación de los, los presos iban voluntarios a, a los trabajos pero porque en las cárceles se morían, entonces allí mal vivían, pero morían vivía. y entonces eso, entre coger y decir morir de las de, de todas las enfermedades que se estaban produciendo en las, en la, y de hambre, que no te daban ni siquiera de comer en la cárcel y el de, era elegir entre morir o irte a trabajar a picar piedras eh, de la forma que sea y, y comer, bueno, pues al menos no sé si saldré mañana, de... mañana, pero sé que mañana es que es, es, salido esto eh, al final el, el, como si todo en, en, esta, en esta vida el dinero es lo que lo, mar, lo marca. sí, sí, sí, y sí porque lo de los niños ha terminado un... siendo lo es el negocio, ¿no? Ha terminado, sí. siempre el dinero estuvo bueno, sí, eh, por debajo en mayor o menor Está bien. medida, ¿no? Eh, lo que decíamos antes, hay muchos motivos, muchos móviles, pero es verdad que el dinero eh, finalmente pues bueno, fue el móvil eh, más relevante, sobre sí, todo ya después en la democracia, y hubo gente que se enriqueció muchísimo, claro, con todo, su suporto. Bueno, yo solo voy a decir una cosa porque no con tanta gente que saltando no. Realmente, a ver, lo primero agradecer que estéis aquí, a Podemos, que ya hemos hecho cuatro metros la cuarta, ¿no? De cultura que hacemos de la memoria histórica, ¿no es la cuarta? Sí, sí, sí. Bueno, ¿va a haber más? Sí, seguro, sí. Ah, vale, vale. Eso y voy a vosotros, ¿no? Yo no tengo mucho que decir. si sí, esta señora la que es que aquí no hay democracia. La llaman así, yo cuando alguna gente, como, bueno, como Maruenda y esta gentuza, dice: ¿esto es un Estado de Derecho, de dónde? No existe. Ese es uno. Y el segundo, la frase de atado, bien atado, era la educación en los niños para que no supieran nada, porque tú coges a una persona de mi edad, 10 años atrás, 10 años arriba, 40, y esa gente no nos han educado, no saben nada. Entonces tú le conoces a un chaval joven de 50, de 40. Ah, y eso, eso, como dice el tonto esta baba, eso es una historia muy antigua. ¿Cómo que va a ser muy antigua? eso es pasa la hoja, pero si no lo has leído ¿cómo vas a pasar la hoja? el problema de atado y bien atado era eso eso y de, de democracia la ¿Es verdad? bueno yo iba a seguir la idea que ha hecho esta señora eh, primero felicitaros los cinco porque me encantado las cinco intervenciones eh, pero también ya, aparte del sistema judicial que, vamos, en el que se a todas las intervenciones prácticamente Quería remarcar en la importancia del sistema educativo para las futuras generaciones, ya que son los que van a seguir este, vamos, visto los años que estamos tardando en recuperar la memoria y la verdadera historia, pues creo que al final nos van a tocar a nosotros, desde de mayores, y ya estaremos, creo, bueno, esperemos que no, pero... Y, y para ello, bueno, eh, yo promociono, creo que no voy a hablar nadie no más de. de... No, no. ¿Me ha preguntado alguien más algo? Uh, no. No, no, no. Eh, en la universidad, yo soy del 90, ¿vale? Y, y hace poco estuve en una conferencia de los exiliados del franquismo en Latinoamérica. Una joven. Oh, bueno. y, y hubo tres personas solamente de público, en una sala de grado, ¿vale? Eh, entonces. Eh, ¿Cuál es el tema? De que yo soy la única persona que, ah, con el tema de júmeres, ¿verdad? Sí. Hay que crear nuevas iniciativas. Eh, estoy creando un intento, un comienzo de archivo de memoria oral de los represaliados del franquismo en la ciudad de Santander. Entonces, eh, por favor, lo, lo vine al homenaje de Manuel de Cos, lo difundí. Eh, estaría muy bien para las futuras generaciones. Que, que sepan lo que ocurrió verdaderamente y todos los testimonios importan todos los testimonios aunque se guarden en un archivo que después podrán hacer lo que quieran con ellos pero han pasado por un archivo es eh, una, una institución oficial supuestamente pero en estos tiempos creo que aún así aunque se puedan perder aunque es importante recogerlos y nada más te, te doy la enhorabuena y te lo agradezco ...porque precisamente uno de los principios sobre los que se, se fundamenta la impunidad... ...es ese silencio, ese olvido y esa, ese callarlo... ...y desgraciadamente pues se nos ha ido muchísimas de las personas que nos podían contar... Eh, ...y hubieran podido ser incluso utilizado esos testimonios... ...para poder refrendar y poder ratificar el, el, este estado criminal que inició el Patas Cortas, pero que continúa... Pero que murió en la cama, eh, Patas Cortas. Sí, pero que continúa todavía porque, como decía ella, está todo atado y bien atado. Si empiezas a tirar, incluso, dentro de los propios partidos llamados de izquierdas, de sus representantes, casi todos han tenido su pasado falangista y franquista, bien sustentable porque desgraciadamente si volvemos a hablar del dinero eh, es muy habitual yo no voy a entrar a discutir ni temas de, de, por la parte de Podemos pero habitualmente las personas que han llegado a la política no eran unos muertos de hambre bueno pues como no soy yo soy como están diciendo eh, a la calle a trabajar lo imagino chato. <risa> <risa> <risa> <risa> Dale, vale, vale, vale